De un viejito que cuidaba con cautela la niñibita y su perrito. Sebastargo es un cauta autor foino cuyos temas poseen letras relacionadas a la historia oficial, no oficial, mitos y leyendas de nuestra región. Su trabajo musical es una fusión de elementos musicales rockeros y folclóricos que ejecuta básicamente con guitarra acústica. Sebastargo se presentará este sábado 2 de abril a partir de las 20 horas en el Espacio Cultural La Idea, ubicado en calle Mexicana 252 en Punta Arenas. El acceso es liberado. La rabia le da al otro, todo fue por una mujer. Continúa el ciclo de cine Drácula y Vampiros en el Cine, organizado por Cine Club Patagonia y el Museo Regional. Todos los jueves a partir de las 19 horas, en el Museo Regional, ubicado en calle Magallanes, número 949 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Hasta el 15 de abril se extendió el plazo para postular a nuestro primer concurso de rescate gastronómico, Tu Receta, Tu Historia. En Magallanes ya tenemos participantes. No olvides votar por tu receta favorita en turecetatohistoria.cultura.gov.cl ¿Vas a escucharle del del gas? ¡No, mamá! ¡No fui una niña feliz! ¿Entiende? Estirpe, Mujeres de Puerto Borges, es una obra de teatro realizada por el Colectivo de Teatro Documental Magallánico y financiada a través de Fundar 2015. Esta obra se basa en un tramo familiar que abarca cuatro generaciones de una casta compuesta por mujeres y que está inserto en la historia de Magallanes, ya que se representan sucesos históricos de la región como los ocurridos en Puerto Borges en 1919 y el alza al gas en el 2011. Esta imperdible obra de acceso gratuito se estrenará este 5 de abril a las 20 horas en el ex Cine Cervantes ubicado en José Pedral sin número. Las entradas para las funciones de los días 6 y 7 de abril ya se encuentran disponibles en las oficinas del Consejo Regional de la Cultura y las Artes y Café Tapiz. <risa> Continúa la itinerancia de paisajes de ilusión, esta vez en la ciudad de Puerto Natales. La inauguración de esta exposición pictórica está programada para el día 4 de abril a las 19 horas en el edificio cultural Costanera, ubicado en Pedro Mont 800. La entrada es liberada. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y Escuelas de Rock invita a un espacio de diálogo para todos los músicos y bandas de la región de Magallanes. Esto con el objetivo de implementar la primera escuela de rock y música popular en la región de Magallanes. Este encuentro está programado para el lunes 4 y martes 5 de abril a las 18 horas en el Liceo Braun, ubicado en Avenida Colón, 1027 en Pontarenas. El acceso es liberado.